No, Bloquen de 7 a 9, hoy estamos en miércoles, miércoles con compañía de nuestros amigos de Valerza, nuestros amigos de Valerza que vienen a charlar de todo un poco. Vamos a darle la bienvenida a Facu Travaini Lara, quien hoy nos va a hablar de un tema interesante, el Ejecutivo de cuentas de Valerza, nos va a hablar de un tema importante, de lo que está pasando con el tema dólar. El tema CEPO, hay nuevas medidas, Facu, querido, ¿cómo andás? Buen día, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias bien. por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Eh, ¿Qué está pasando con el tema del dólar? Bueno, sabemos que subió mucho la semana pasada, después sí. como que se agachó un poquito, ayer creo que había subido sí. 8 pesos, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿Y bueno, pero, pero ¿hay, hay nuevas medidas, ¿no? ¿El Banco Central? Sí, hay nuevas medidas, hay nuevas medidas, por bueno, toda la, la escalada que tuvo esta serie de corrida, ¿no? En los dólares financieros principalmente, que fue una subida del 25% en 10 días. Aproximadamente, uh -huh. ¿no? Entonces lo que hicieron con estas nuevas medidas que tomó el Banco Central es tratar de, fre de frenar la especulación a gran escala, ¿no? Uh -huh. Por ahí no afecta tanto a las personas, nada, a pie loburantes como nosotros, pero sí por ahí a grandes jugadores que están dentro del mercado, ¿no? Específicamente lo que están intentando hacer es frenar sí. el, el paralelo, el blue... Eh, oh, sí, es una, en realidad la estrategia final es planchar los dólares financieros, que sería el dólar MEP ¿no? y Bien. el dólar CSL, que es el contado con liquidación. ¿bien? Bien. Este, básicamente, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, cualquier persona que tenga este, una posición en cauciones bursátiles ¿sí? no puede acceder a este tipo este, de dólar, dólar financiero. Vamos a explicar un poquito qué es una caución bursátil bueno, sí. para poder entender a qué se están refiriendo. ¿No? Una caución básicamente es una garantía. Se lo puedo explicar como una garantía. Y algo bursátil es algo relacionado con la bolsa de valores. ¿Bien? Bien. Entonces, una caución bursátil es una forma de crédito. Por ejemplo, uh -huh. yo necesito este financiamiento. Yo necesito fondearme en pesos o en dólares. ¿Bien? Entonces, coloco mis activos financieros en una caución, ¿no? Como garantía, y con esa garantía tomo capital. ¿Bien? ¿Bien? Esa uh -huh. es una forma de adquirir un préstamo con una tasa y un plazo determinado. Lo que tienen de particular estas cauciones es que tienen, o sea, como ¿cómo te puedo decir, como diferencial, es que se pueden hacer por plazos que van desde un día hasta 120 días. Ah, Entonces, bien. O Entonces sea, yo puedo eh, invertir, digámoslo así, o ponerlo sí. en una caución eh, sí. saco en un día y, y, y, y, o, o puedo es, dejarlo es, para, para varios días. Exactamente, digamos. vos tenés que fijar el plazo. Esto hago un paréntesis... que yo lo haga ah, Exactamente, bien, se fija previo. Bien, bien. Entonces, te hago un paréntesis. Por ejemplo, para que las personas coloquen cómo se puede usar una caución. este Por ejemplo, yo agarro, como siempre, creo que lo di en algún momento el ejemplo, yo cobro, ¿no? Y me faltan, no sé, siete días para pagar el alquiler, para pagar los servicios y demás. Puedo tomar una caución bursátil por siete días, ¿no? Que y hacerme una diferencia claro. de pesos, un interés. No, porque a día de hoy es, es, una, es un instrumento que está bueno... ...porque se puede hacer por un plazo muy corto... ...por ejemplo no, un plazo fijo lo haces por 30 días sí o sí... ...no tenés menos de ese plazo. Por supuesto Facu que yo mientras más dinero sí. ponga o deje digamos... Sí. Eh, mayor va a mayor ser la a rentabilidad. Ser, claro, exactamente, exactamente. exactamente. Entonces, para que sigamos con el tema... Este, ...la caución bursátil es eso. Entonces lo que dicen es... ...todo aquel que tenga una caución bursátil... ...no puede operar ¿no? en los dólares financieros. Porque, ¿qué es lo que se estaba haciendo?... Yo tomo una caución, no pongo mis activos en caución para adquirir de nuevo pesos, para poder especular con la compra. O sea, es como que hago un apalancamiento, por así decirlo. Bien. Apalancarse es endeudarse para invertir. ¿Bien? Bien. Básicamente. Entonces, Bien. ¿qué hacían la, las empresas o personas que tenían mucho poder este, por así de capital, por así decirlo? Es apalancarse especulando para comprar dólares financieros, uh -huh. o el dólar MEP, o el contado con liquidación que son este, una compra-venta de bonos, entonces, ¿qué pasa? Especulaban, generaban muchísima demanda, y esa demanda fue una de las razones por la que hizo subir tanto Exacto. el precio. ¿no? Entonces, Ajá. lo que se busca hacer con esto es que ya no se puedan apalancar, ya no se puedan endeudar ¿sí? de formas este, estratosféricas, digamos, sí, claro, claro. para poder adquirir esos dólares. Entonces, por ahí, si nosotros queremos hacerlo, por el volumen que podemos manejar nosotros, es como que no nos va a afectar, pero sí afecta a los grandes especuladores. Ahora, Facu, ¿lo puedo hacer sí. yo? O sea, un X, un, un vecino, la vecina... Cualquier que persona lo puede hacer. Bien. Cualquier persona lo puede hacer. Claro, porque uno por ahí escucha lo que venís, lo que venís contando, sí. lo que venís diciendo, Facu, y dice, bueno, obviamente que esto es para empresas o para gente, sí. como vos decís, que tiene un capital mucho más importante. O sea, en este caso lo puede hacer sí. cualquier persona. Sí. ¿Es, es parecido al, al, al fondo de inversión, que tanto eh, se habló también, al, algo medio sí. parecido. Bueno, un fondo común de inversión es otro tipo de instrumento, otro tipo de inversión, pero, pero la, el, la verdad que... O... Sí, exactamente. Lo, lo igual, para mí, uno de los prejuicios con los que hay que, que, hay que terminar de erradicarlo es que... Eso que se cree que solamente las grandes empresas o las personas uh -huh. con mucho poder adquisitivo pueden invertir o hacer este tipo de cosas, y en realidad no, cualquier persona lo puede hacer, bueno. lo puede empezar a hacer. Bueno. Entonces, para poder entender de qué se trata esta medida que están tomando, hay dos claves básicamente. ¿no? Una, la, la que ya dijimos, las personas que tengan cauciones ¿sí? no pueden operar los dólares financieros. Uh -huh. Entonces se busca bajar la especulación. Sí. Y la segunda es que las ALICs, que son los agentes de liquidación y compensación, ¿sí? no pueden acceder tampoco a este tipo, o sea, no pueden liquidar este tipo de operaciones, ¿no? del dólar eh, MEP o el CCL a través de PPT, sino que tienen que ir al Cenevi. a qué significa <risa> todo esto que acabo sí, de decir. <risa> Las ALICS, los agentes de liquidación y compensación, son como los intermediarios entre nosotros, eh, personas o empresas, no y el mercado de valores. Uh -huh. Son como que lo que, los que, ¿cuál te puedo decir? Como para hacer un plazo fijo, el intermediario es el banco. Bueno, claro. en, este, en caso, este caso, para hacer al mercado de valores, el intermediario son las Alix, no. Bien. El PPT es el precio, este, se le puede llamar como precio de pantalla, o el precio que es visible para todos. Que es el precio que vos ves del dólar, que lo ves vos, que lo veo yo, que entramos, por ejemplo, en no ese sé, internet, a alguna página y vemos, bueno, ese es el precio para todos. Y el Cenevi es el segmento, este, bilateral, ¿no? el segmento de negociación bilateral. ¿Qué es esto básicamente? Al generar este tipo de restricciones, las empresas que manejan mucho volumen de activos, al no poder acceder a este tipo de, de, de dólar MEP o dólar CCL, lo que se hace es como otro mercado más paralelo. ¿no? Es como mm, que mira. otra, ¿cómo te puedo decir? Otro tipo de cotización que se suma a las 200 claro cotizaciones que tenemos, que tenemos sí, a sí, día sí. de hoy. no? Porque es básicamente es un acuerdo entre privados. O sea, por ejemplo, vos sos una empresa en Argentina y yo una en el exterior. O los dos somos argentinos, somos empresas. Ahora, yo necesito girar dólares en el exterior y tengo pesos acá en Argentina. Se hace a través de bonos, ¿no? Uh -huh. Pero lo explico así para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué pasa? Busco una contraparte que necesite lo contrario. Vos por decir, che, yo necesito pesos acá en Argentina y tengo dólares para girar afuera. Como vos tenés lo que yo necesito y yo lo que vos necesitas, acordamos entre uh -huh. nosotros claro. un precio. ¿no? Ah, mirá vos, Ahora, ¿verdad? ¿qué es lo que tiene esto? Que no hay intervención del gobierno y tampoco hay límites. Y ahí me parece ¿Me que entendés? es más peligroso. O sea, ¿es peligroso? En realidad qualcuno? no es que sea peligroso, sino es algo que se fuerza. Claro. ¿no? O sea, Ajá. está forzado a hacerlo si tenés que liquidar una <risa> operación en el exterior. Entonces, acordamos entre nosotros dos, entre privados, sin intervenciones, un precio. Obviamente el precio va a ser más caro que los precios de cualquier este, dólar financiero, ya sea el bolsa o el contado con liquidación. Uh -huh. ¿no? Pero es una cotización más que se suma a, a la todas las que ya que, existen. Exactamente. Que tenemos. Eh, Facu, eh, después de, de, de esto que anunció, que recién comentabas, cuando arrancamos sí. la charla del Banco Central, ¿cómo lo han tomado los empresarios o cómo lo ha tomado la gente? ¿Pudiste charlar con, sí. con los inversores? A ver que, qué es lo que te dicen. Mirá, básicamente uno una de las principales los principales impactos de estas medidas fue que intentaron bajar, de hecho lo, lo pudieron hacer un poco, sí. con el tema de los dólares, tanto el blue, sí. viste que bueno después de la subida empezó a bajar sí, un sí, poco, sí, sí, sí. tanto el blue como los financieros, porque la estrategia, como te digo, es planchar este tipo de, este, de operaciones, este tipo de dólares. Uh -huh. Entonces es una oportunidad o es un momento, por así decirlo, para poder adquirirlos. ¿No? Porque de aquí adelante el panorama no es muy alentador, entonces ver, sí. se espera que vuelvan a subir. ¿Está en cuatro y 4 eh, creo que sí, creo que sí, ayer en ese rayer ayer en el blue. Es eh, sí, sí. ...te parece bien ese precio, tiene que estar más alto... ...viste que hemos escuchado <risa> sí. desde la semana... Bueno, ...ya venimos escuchando, pero desde sí, la semana sí. para acá... ...que subió y pasó los 500... Sí. Eh, ...hasta acá hemos escuchado ¿no? que tiene sí. que estar mucho más alto... ¿no? ...que debería bajar un poquito más... ...los mismos candidatos presidenciales sí. también vienen hablando... ¿no? ...sobre todo mi ley... Eh, ...¿está bien el precio del dólar hoy? Mirá, eh, no es imposible decir si está bien o no... ...pero yo te, te voy a dar un dato... Ajá. ...si el dólar ajustara por inflación... Estamos en agosto tomando. nosotros tendremos que tener un dólar de 580 pesos. ¿A 580? Sí, en agosto. Si el dólar ajustara por inflación, ¿no? Sí. O sea, obviamente no lo está haciendo por todas las medidas como esta que se sí, toman sí, sí, sí. que intentan frenarlo, ¿no? Pero el dólar en agosto, si ajusta lo que debería, debería estar en 580 pesos. ¿Bien? Ajá. Ahora, en Argentina, desde el 2001, lo que hoy parece caro, mañana es barato. Nosotros hoy vemos un dólar de 430, 440 los financieros como baratos. Y nos olvidamos que hace tres semanas estaban en 3.80, 3.90. Claro, Entonces hoy nos parece barato lo que ayer nos parecía carísimo e impensable. ¿no? O además, impensable que íbamos a llegar eh, a, a ese precio, ¿no? O claro, sea, de exactamente. Pasar la barrera de los 500. Exactamente. Ese, a, a alguien que, charlaba y decía, no, sí. no, vamos a llegar o vamos a, llegar a fin de año, te decía. <ríe> sí. ¿no? Tal cual, o sea, tal. cual puede decir que en agosto, por cómo está la inflación y más, sí. tendría debería llegar a los.. Ese sería el precio 508. ajustado por inflación. De ahí a que llegue, lo supere claro. o esté por debajo, va a depender de un montón de factores, ¿no? Pero eso sería el precio que debería estar, como para decir que es un precio razonable de acuerdo a la situación económica que tenemos uh -huh. nosotros. ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y las medidas, qué te parecieron a vos, fáculas las medidas que se tomaron ahora para, para bajarlo un poquito? Sí. ¿Estuvieron bien las medidas de parte del gobierno o podría haberse hecho algo más? Sí. Mira, este yo la, sinceramente una apreciación personal, sí. este me parece que muchas de las medidas que toman son como cuánto decir como apagar un incendio con un balde de agua, básicamente. Obviamente. Sirve Ajá. un ratito o un, no sé, un periodo. Es como un parche, pero, pero es exactamente, eh, claro. es como un parche, ¿no? Pero no es una solución, una solución de fondo, Bien. ¿no? Este una de las de las cosas que se podrían hacer es frenar tanta emisión monetaria que bueno, no lo hacen es, difícil hacerlo también, pero sería una forma de frenar la inflación. Porque nosotros tenemos una emisión monetaria impresionante. Claro, claro, ahí está la y eso se traduce en inflación. Ahora, Fáculo, los inversores, la gente que está con sí. ustedes en Valerza, sí. eh, ¿está como más cauta, más precavida? Eh, sí. ¿Vienen a preguntarle che, qué hacemos? O sea, digo, sí. por, por todo lo que está pasando, ¿está, ¿está como más quieta la cuestión? En realidad, la pregunta frecuente es, ¿qué hago? ¿Compro dólares o me quedo en pesos? Mm -hmm. Es la pregunta más frecuente, sí, me ¿no? me imagino. Ajá. Y en realidad... No te la puedo responder yo, sino que te hago la pregunta para que vos mismo te la respondas. ¿Querés dormir tranquilo o preferís tomar algo de riesgo? ¿No? Si vos querés dormir yo imagino, tranquilo... Yo imagino que la mayoría de la gente te dice, yo prefiero hoy dormir tranquilo, <risa> después me arriesgaré. Bueno, claro. digo, no sé. El que quiere dormir tranquilo básicamente se está dolarizando. ¿no? Es una de las, de, los, este, ¿cómo te puedo decir? de las estrategias tradicionales de toda la vida de los argentinos para poder eh, cubrirnos frente a una, a una inflación, devaluación o lo que pueda pasar de aquí para adelante en materia económica y, y política. ¿no? Uh -huh. Este, Así que es básicamente eso. Vos te tenés que preguntar qué quiero hacer. ¿Quiero estar tranquilo o prefiero tomar algo de riesgo y buscar un poco más de rentabilidad? Bien, buenísimo. ¿Y sabés qué tenés que hacer? Tenés que ir a ver a la gente de, de Valerza. ¿Están atendiendo de manera normal, Facu? Normal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de a 14 17, en Alvear 4.99, en planta baja, local 2. La última, ¿qué pasa sí. con el dólar soja? Que hablamos hace, creo que una sí. semana o dos semanas atrás. Bueno, el dólar soja, este, si bien es un éxito, o lo consideran como un éxito para la parte agro, ¿por qué? Porque están liquidando más de lo que pensaban, o sea, sí. la producción fue más de la esperada, pero para el gobierno en realidad fue un tremendo fracaso. Bien. Hasta ahora van ingresando algo así de 1.600 millones de dólares, que está muy por debajo de lo que esperaban. Lo que esperaban. Están tan mm. por debajo, de hecho, que el Banco Central sigue teniendo que salir a vender dólares. O sea que pero la recaudación no es suficiente. No es, claro. Está, está complicado. Eh, la es. charla que tenemos con Facu, con la gente de Valerza los miércoles, siempre se suben a las redes sociales. Valerza Inversiones, así los buscan ahí en, en Instagram. Exactamente. Pueden hacerle alguna consulta por allí también, imagino. Las que quieran, las que quieran es, la vamos sin, a responder. Sin costo, ¿no? Así, sin costo, así que pueden ir a ver a la gente de Valerza. Gracias Facu, querido. Gracias a vos, Nos reencontramos la próxima semana. Cómo no. Eh, Facu Lara, Ejecutivo de Cuentas de Valerza, que nos acompañó el día de hoy, pintándonos un panorama eh, y contándonos un poquito también las medidas que ha implementado el gobierno y el Banco Central en los últimos días.